Hola a todos y a todas, esta es la asignatura de lengua española para la formación de profesores 1. Yo soy el profesor Álvaro José y empezamos el módulo 1. El módulo 1 titulado Hablemos. En la unidad 1, titulada las primeras palabras, vamos a aprender un poco de las letras y de los sonidos, pero antes es necesario aprender un poco de la importancia de este idioma, que es la lengua española. Es posible que haya tenido el contacto con la lengua española, sobre todo por la ubicación de nuestro país, que forma frontera con otros países de habla hispánica, como por ejemplo Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia. Pero, eh, ¿te imaginas la dimensión y el alcance de este idioma en el mundo? Español en el mundo. El español es una lengua global que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras lenguas del mundo en número de hablantes y número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Es la lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales. Estos datos son recompilados por el Instituto Cervantes en el año de 2021. Entonces, lo que tenemos ya claro es que el español es hablado eh, en muchos países, así que su extensión geográfica es demasiada grande. También forma parte de organismos internacionales como la ONU, como el Mercosur, que es Mercado Común del Sur, y también con el Parra Sur y otros organismos que tenemos en el mundo bueno el español es estimado que 493 millones de personas lo tiene como la lengua materna es también la tercera lengua en cómputo global y en el cómputo general tenemos ahí como unos 591 millones de personas o sea entre los nativos, entre los que tienen como la segunda lengua y los estudiantes de español en el mundo. Es decir, que aprender el español, además de profundizar tus conocimientos eh, en relación con la lengua, te permite comunicarse con más de 591 millones de personas en el mundo. O sea, el español es un idioma relevantísimo. Además, es la tercera lengua más utilizada en la red mundial de computadores. Es decir que, de entre las lenguas que ahí están utilizadas para de la, desarrollar eh, sitios de la web, eh, el español tiene su importancia como la tercera lengua. Ya también en el campo geográfico, eh, el español está presente como lengua oficial en 21 países así que también figura en tres continentes la presencia de idioma como áfrica américa y europa es decir entonces que tenemos ahí la importancia cultural la importancia geográfica y sobre todo la importancia internacional como una lengua estudiada una lengua que sigue en plena expansión en el mundo español del mundo el día del español así que lo tenemos el 21 de abril celebramos el día mundial del español sobre todo por una sugerencia indicación de, las, de la organización de las naciones unidas y el parlamento europeo así que el español recobra su importancia como una fecha de celebración en todo el mundo hispánico es decir que lo que tenemos claro es la importancia de este idioma para la comunicación internacional. Ahora que ya hemos aprendido un poco de esta importancia de la presencia del español en el mundo, en los países que forman frontera con Brasil, la importancia económica de estos países, es importante también, antes de que nos marchemos hacia la unidad 1, es entender y comprender un poco y la relevancia cultural a la vez del idioma. Así como los componentes económicos, geográficos son importantísimos, la cultura también tiene un destaque fundamental, sobre todo en el momento del aprendizaje de la lengua española. Así que es muy posible que ya has tenido el contacto con el idioma, ¿no? por medio eh, de la experiencia de la frontera, de las canciones, ya sea visitando un país fronterizo, viendo una serie o una película en Netflix, YouTube, y en tantos otros streamings que tenemos. Es decir, que el español forma parte o formó parte en algún momento de tu vida como una experiencia, aunque sea rápida. Y para nosotros que somos brasileños, que tenemos la lengua portuguesa como nuestra lengua madre, tenemos una cercanía al español, sobre todo porque el español, el portugués, así como el francés y el italiano forman parte del mismo tronco lingüístico que es el latín. Por eso es muy común ver que algunas palabras son muy semejantes, la escrita, la conjugación de los verbos. Aunque tenga este conocimiento ya, es importante que empecemos desde el principio. ¿Y por qué es necesario empezar desde el principio? Si ya tengo, por ejemplo, un poco de conocimiento de la lengua. Es porque vosotros se convertirán en profesores de lengua española. Entonces, es importante pensar desde el principio como un profe. Así que vamos a por eh, las partes iniciales de un idioma. Y claro, en todas las clases de idioma, que sea del inglés, de mandarín, de ruso, sea lo que sea, tenemos ahí como una de las partes iniciales las presentaciones. Aquí tenemos dos diálogos en que la gente se presenta. Estos diálogos son informales. Los diálogos informales son aquellos que utilizamos para personas de la misma edad o del mismo rango, o sea, personas que están a nuestro alrededor y forman parte de nuestro contexto. Entonces vamos a una presentación formal en el primer diálogo, en la primera nube. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana y tú. Me llamo Luis. Encantado. Mucho gusto. Ahora, Recomiendo que también a la vez repita este diálogo más una vez y conmigo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ana y tú. Me llamo Luis. Encantado. Mucho gusto. Ahora, la segunda nube. Hola, ¿eres nueve en esta clase? Sí. ¿Cómo te llamas? Marina y tú. Hugo. Eres de Madrid? No, soy de Buenos Aires. Repitiendo más una vez. Hola. Eres nueva en esta clase? Sí. ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Y tú? Hugo. ¿Eres de Madrid? No, soy de Buenos Aires. Vamos al próximo. David, es María. ¿Qué tal, María? Encantado, lo digo lo mismo. Repitiendo, David, esta es María. ¿Qué tal María? Encantado. Lo mismo digo, Pedro, te presento a Ricardo. Encantado, Ricardo. Mucho gusto. Pedro, te presento a Ricardo. Encantado, Ricardo. Mucho gusto. Ahora una presentación formal. Lo que distingue la presentación formal de la informal es sobre todo la utilización del verbo y de los pronombres de tratamiento. Entonces, si nos dirigimos hacia una persona mayor, o sea, que tenga más edad que yo, o que tenga una relación profesional que se establezca un rango, o sea, una determinada clasificación social, yo tengo que dirigirme de manera formal. Buenas tardes, profesor. ¿Conoce a la señora Blekua? No, mucho gusto. Encantada, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Conoce a la señora Blekua? No, mucho gusto. Encantada, profesor. Entonces tuvimos ahí las presentaciones formales e informales. Hay un montón de posibilidades de presentarse. Entonces, en el material disponible en el entorno virtual de aprendizaje, o sea, el mudo, hay contenidos en que puede ampliar tu vocabulario desde una perspectiva de las presentaciones formales e informales, busca un poco más de conocimiento. Vamos entonces ahora a los saludos. Tenemos los saludos formales e informales. Los formales siguen el mismo patrón que estamos estableciendo, o sea, formales para presentaciones y situaciones formales informales respectivamente para contextos y situaciones que no exige formalidades. Entonces, para formales, buenos días, buenas tardes, buenas noches o simplemente hola. Mire, buenos días también, sobre todo en Paraguay y Argentina y Uruguay solemos decir buen día y los otros países buenos días las dos maneras están correctísimas ahora los saludos informales hola qué tal hola qué pasa adiós hasta luego hasta mañana chao ahora quiero también que repitas conmigo saludos formales buenos días Buenas tardes, buenas noches, hola, hola, ¿qué tal?, hola, ¿qué pasa?, adiós, hasta luego, hasta mañana, chao. Entonces, aquí tenemos algunos saludos y también es tan solo una parte de los saludos. Hay distintas maneras de saludar y los saludos también tienen que ver con eh, los aspectos culturales. Cada país hay distintas maneras de saludar una persona. Entonces puedes buscar ampliar tu vocabulario accediendo al mudo con algunas, algunos materiales que tenemos ahí para ampliar tu vocabulario. Bueno, ahora nos toca el alfabeto. En español existe el verbo apellidarse. Por ejemplo, yo mi apellido Gómez. ¿Cómo tú te apellidas? Apellidarse significa decir tú sobrenombre en portugués, ¿vale? Entonces es posible hacer el deletreo, que es deletrear en portugués sería soletrar. Aquí abajo tenemos el alfabeto y así como hicimos anteriormente vamos a hacer la reproducción sonora del de alfabeto por las letras. Todas son femeninas en español. En portugués, o A, o B, o C. En español, la A, la B, la C. Entonces seguimos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ñ, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Entonces, estas son las palabras que forman parte, son las letras que forman parte del alfabeto. Aquí hay una que code que puede hacer la lectura desde su móvil que va a dirigir y direccionar a un canal de YouTube donde puede sacar algunas dudas con la videoclase que está ahí disponible. Aquí del alfabeto es interesante que algunas palabras, algunas letras, perdón, merecen destaque, como por ejemplo la B y la V, que son las dos que ahí están. Entonces, B corta, B larga. Tiene el mismo sonido. Entonces yo digo Barcelona y digo Vaca. Mira, se escriben con letras distintas, pero el sonido es igual. La tarea comunicativa escrita. Aquí en este apartado te sugerimos desde ya para que puedas rellenar tus datos. ¿Cuál es tu nombre? Y aquí va a poner el nombre que fue bautizado, por ejemplo, mi nombre es Álvaro José, y los apellidos, mis apellidos son Santos y Gómez, mi nacionalidad, brasileña, lugar de residencia, donde vivo yo, Campo Grande, ahí el teléfono va a poner los numerales, tu correo electrónico es tu email. sexo y el tipo de documento y número cuando quiere eh, reportar en un hotel. Dale reportar a un hotel. Muy bien. Pronombres personales, sujeto y formas de tratamiento. Entonces tenemos singular y plural. Así como el portugués, los pronombres cumple, un, cumple una función de darnos una indicación de quién está hablando en el discurso. Entonces la primera persona yo y tú. La tercera persona ella, él. Plural. Nosotros, nosotras. Ustedes. Y ellos, y ellas. En Argentina y Uruguay tenemos el fenómeno del voceo que cambiamos tú por vosotros. Entonces, así que tenemos el fenómeno que se llama voceo o vocear. Sobre estas formaciones hay más contenidos en nuestro entorno virtual de aprendizaje aquí un presente del verbo indicativo que tenemos ahí su conjugación el verbo ser yo soy tú eres vos sos usted ella él es nosotros somos vosotras sois y ellos son por ejemplo completando la frase del verbo ser Ismael Martínez es profesor de español para extranjeros los alumnos no son brasileños. nosotros somos estudiantes de español. de dónde eres? de Medellín. de dónde es usted? soy de Jaén. Ismael, yo somos compañeros de trabajo. Ana y Luis son amigos. Oscar es uruguayo. de dónde es usted? soy de Lima. y tú? de dónde eres? soy de Brasil. Entonces, es un repaso del verbo ser para la conjugación. Los falsos polvinatos o falsos amigos son aquellas palabras que se escriben de manera eh, semejantes, mas tienen el significado distintos. Por ejemplo, la mujer de Don Ábalos está embarazada. ¿Será que en portugués sería la mujer está confusa? No, porque embarazada sería grávida para nosotros. Aquí hay un listado con algunas palabras, que son más de 60 palabras. Te dejamos aquí estas informaciones, junto con las sugerencias de referencias bibliográficas. Todo el material, videoclases, videos, videos de apoyo, están disponibles en nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Te deseamos una excelente trayectoria en este módulo y nos vemos pronto. Hasta luego.